Cultivando algunas flores entre Brasil y Argentina Son raperos de maíz porque suenan pop Chinos con hambre en la cocina preparan el wok Chumera con alambre que sueña ser Glock Manejo sus emociones como Jorgen Clock Tengo 27 funerales, el instinto es animales Mortales en el aire que es sarcástico Los dotes acrobáticos de Little Boy en Hiroshima el caos neoclásico como ese pata base que se la juraron Acostumbrate a remar, ni te me en luchar La estrategia es lo que te hace ganar Lo demás es freestyle, lo demás es El respiro más fino de tu fucking lugar Con este aspecto vulgar, pero que que queda igual Tener trabajo estable, hacer rentable, vender la moral a los huesos de tu padre, hola nona. Escribime de tu tablet. Decime, no hay respeto de tu target. Único, incomparable. Yo te de lujo a precio popular. Testigo ocular de la masacre en vísperas de Navidad. Remate de cabezas cortadas en combate. Después comemos chocolate, nena. Qué pena. Manda a la reina en el enjambre. Ah. Humano mano quiso miel en el matambre Imposible, no intenten imitarme El tiempo acorde llegó el dueño y no se entero del desorden Fuck algunas flores entre Brasil y Argentina Estoy de vacaciones, no pueden matarme Quieren atarme, me pierdo y salen a buscarme es que soy más que hueso y carne Pueden tener mi carne, Pero no identificarme Estoy en plan odiarte para no odiarme Para parodiarme Y hacer de esto un arte Nuestro yacaré yoruba se puso la corte, A mi clic aposté Y sacamos el pasaporte ¿Cuánto cuesto, ¿Cuánto costé Siempre fue un supuesto, por supuesto lo sé Estoy drogado y con sed Estoy drogado con sed Oh, para los toys En su cara otra vez ¿Quién, quién, quién, quién, quién? ¡Ja! Sale 9-3 Tras en esa hora, Estoy en esa. Vale, vale.